Hola. Para buscar usando el índice en Windows 11 ve al explorador de archivos. En la parte superior derecha tienes tres puntitos, clic sobre ellos. Luego ve a Opciones. Localiza la pestaña Buscar. Y desmarca la casilla en el caso de que no desees usar el índice para buscar en las carpetas del sistema. Aplicar, aceptar y dar like. Hasta pronto. Buen día.